Te voy a enseñar 7 formas para agrandar o achicar objetos dentro de Adobe InDesign. En un documento nuevo te vas al menú Archivo, eliges la opción de Colocar, damos un clic en la fotografía y damos clic en Abrir para colocarla y con clic y arrastrar ya la tenemos en el documento. Vamos con la primera que no es tan profesional, pero es muy interesante que la conozcas. Te posas sobre la fotografía, te sale este círculo que está ahí, eso se llama el capturador de contenidos. Das un clic para cambiar el color del marco de un color azul a un color café. Con clic y arrastrar presionando Shift, la puedes achicar o la puedes agrandar. Vamos a poner Control Z. Vamos con la segunda que también es muy buena. Primero debes seleccionar la fotografía y en el panel de Control vas a encontrar la opción que dice Encaje automático le vas a dar un clic. Sin presionar Shift, simplemente clic y arrastras para achicar o para agrandar. Esta es muy buena, la voy a desactivar vamos con la tercera, acá arriba en el panel de control donde está el porcentaje vamos a dar un clic y con la flecha hacia arriba del teclado vamos a empezar a crecer o a decrecer con la flecha hacia abajo pero si presionas shift flecha hacia arriba está aumentando y shift flecha hacia abajo está decreciendo pero en porcentajes de 10 y qué tal si presionas aquí esta flechita, oh interesante y si presionas la flechita hacia abajo, oh también es muy parecida a la anterior pero si presionas Shift igual, va a aumentar y también va a decrecer. Y vamos con la más importante y la profesional, de hecho, a la que te recomiendo. Si vas a una esquina y presionas al mismo tiempo Shift, Control, Click y arrastrar, vas a decrecer o vas a aumentar la fotografía o cualquier elemento que tengas dentro de InDesign. Ahora sí te pregunto, ¿cuántos de estos métodos conocías? ¿Cuatro, cinco, 6 o siete? ¿Qué tal si nos dejas un comentario, una manito hacia arriba, suscríbete a este canal yo soy el profe Henry Pineda.